¿Qué tal muchachos? A ritmo de destrucción vamos a llegar a rango infinito con este masito. Muy bien muchachos, este masito de acá me ha sorprendido bastante porque en este metajuego tiene un gran desempeño. Es un mazo que ha ido escalando de a poquitos, ha tenido su gloria hace mucho tiempo cuando se utilizaba con líder también. Pero ahora le han hecho algunos ajustes haciendo que este mazo también sea viable en este metajuego. Y por medio de todas las energías que tiene puede resultar ser muy atractivo y muy potente sobre todo en el turno final. Y ahora que estamos en la sección de reemplazos Muchacho, de todas las cartitas que ven aquí, generalmente la gente sufre por Wave y sufre por Doctor Doom. Son las dos cartas generalmente que más faltan. A ver, el problema de acá es que Wave tiene un impacto en su habilidad tan grande que no puede ser reemplazada. Wave es una carta muy, pero muy importante en este masito. Lamentablemente quisiera darles alguna opción de reemplazo, pero la Wave no tiene reemplazo. Porque acá con Wave, cuando tú la juegas bien en turno 5 y si hiciste todas las sinergias de destrucción correctas, puedes llegar a jugar Death... Puedes llegar a jugar Chihol. Y puedes jugar una de estas dos cartas. Sea Aero o sea Doctor Doom. O sea puedes jugar tres cartas en el turno final. Gracias a la habilidad que tiene Wave. Y las sinergias que tiene con estas cartitas que te acabo de mencionar. Y haciendo que el oponente solamente te pueda jugar una carta. Y tú le estás jugando tres. Así que. Otra carta como Wave no hace ese tipo de efecto O no tiene ese tipo de habilidad ni siquiera similar Así que por esa razón necesitas conseguir a Wave acá de todas maneras Y ahora sí vamos con la carta que sí se puede reemplazar Y en este caso sería Doctor Doom muchachos Sé que mucha gente ha estado mandando mensajes Me ha dicho tío ¿Cómo hago con Doctor Doom? No lo tengo todavía Generalmente mucha gente no lo tiene No sé qué pasa ahí Doctor Doom haciendo más no quiere salir en los cofres Pero la carta que más podría sacarle digamos eh, rendimiento O poder ser muy óptima al poder lanzarse también en el turno final con las otras cartas de sinergia podría ser líder no esta carta podría como el oponente generalmente va a tener una sola carta para jugar lo que va a hacer líder va a ser copiar esa carta que tiene que es la mejor carta que lance el oponente y así podría seguir dándote la ventaja para que puedas ganar sin problemas la partida y ahora muchachos vamos a comenzar con la explicación de este masito que aquí la verdad las cartitas para explicar son bastante sencillas ya que muchos de ustedes seguramente las conocen pero aquí la mayoría de cartas lo que va a generar son sinergias con destrucción para que muerte tenga que bajar al menos en 4 eh, puntos su coste de energía, o sea lo ideal sería que muerte acá tenga 5 de coste de energía para cuando lances una wave, esa muerte esté costando 0 de energía en el siguiente turno, esa sería la situación ideal, por esa razón es que tienes aquí a la ardilla para que pueda generar más cartitas y así Killmonger pueda destruir más cartas tienes a Yondu también que destruye una carta del mazo del oponente, acá tienes a Bucky Bars también para que Carnage lo pueda comer y pueda activarse y salir el soldado del invierno, o sea acá tienes varias sinergias muy buenas la verdad eh, tienes también a Kiena, tienes al Deadlock también para que se pueda generar destrucción con alguna carta que se encuentre en alguna ubicación generalmente estas primeras eh, seis cartas digamos no en este caso Lardilla, John Dubaki Carnage, Killmonger y Deadlock de que son estas seis cartas del mazo van a ayudarte a generar todas estas sinergias de destrucciones para que puedas tratar de bajar el coste a muerte que eso sería lo más importante y todo esto tiene que suceder hasta el turno 4 porque el turno 5 luego lanzas a Wave. y wave acá lo que va a ayudar justamente es a que el coste de dead estando originalmente en 5 se vaya a 0 eh, como no gastaste más energía que solamente lanzar a wave en turno 3 te quedaron dos de energía así que shihol su coste baja a 2 y luego tienes eh, por coste 4 pues eh, para poder lanzar un aero o un doctor doom esa sería la situación ideal y la máxima sinergia que podría tener este mazo también además recuerda que cartas ahorita como killmonger están hechas también para poder conteriar al oponente hay oponentes que están jugando muy muchas cartitas de coste 1 actualmente o mazos Kazu y ahí tienes a Killmonger para poder destruirlas, inclusive a Nebula también, no que mucha gente le está jugando mazos de Nebula, se está haciendo muy popular o también al mismo Sunspot, entonces ahí Killmonger está también para poder eliminar esa cartita y dejarlo pues más desarmado al oponente en ese aspecto y aquí también tenemos a Wave no solamente como una forma de sinergia con nuestro mazo sino también como una forma de contrario hacia el oponente acuérdate que hay oponentes que juegan mazos donde están lanzando muchas cartas en turno final, si tú en turno 5 lanzas este wave no lo vas a dejar más opción que solamente jugar una sola carta en turno final haciendo que tenga muchas menos posibilidades de ganar y pues tú llevando la victoria porque tú puedes jugar muchas cartitas más y ahora nos vamos con Encantres, muchachos debido al bosteo que le han hecho es una carta que se ha vuelto muy útil en muchos mazos ahorita si en caso no la usas por la habilidad de todas maneras por el poder que tiene también es bastante buena jugarla a tempo es una carta que va a silenciar también generalmente cartas fuertes del metajuego estamos hablando de darkhawk, estamos hablando de dino también que se están comenzando a utilizar Estamos hablando también de mazos de Thanos, por ejemplo, que tienen por ahí efectos continuos. No, hay muchas cositas interesantes que pues simplemente en cantres puede anular. Inclusive ahora también se están comenzando a jugar mazos de continuos con Spectrum. Entonces eso hace que encantres todavía pueda llegar a ser mucho más fuerte, entonces todo eso pensando digamos en el metajuego en cantres acá va a tener un gran desempeño en este masito, luego nos vamos con Aero, que Aero acá como saben su habilidad ha sido nerfeada, pero gracias a la habilidad de Wave pues Aero cobra mucha relevancia, ya que el oponente va a lanzar una sola carta generalmente y esto hace que la habilidad de Aero pueda funcionar bastante bien, trasladando esa carta a donde tú creas que sea mejor conveniente, no a una ubicación donde tú de repente ya estés perdiendo y la traslada simplemente la carta ahí, ganando en las otras dos ubicaciones, sin ningún problema, y ahora acá tenemos a Doctor Doom muchachos, que esta carta de verdad que es muy buena en este metajuego debido a que están haciendo muchos bloqueos de ubicaciones en algunos lados o también en otros lados, a veces también hay muchas ubicaciones donde no se pueden jugar cartas y acá la verdad Doctor Doom es bastante bueno, inclusive a veces también te juegan mazos con rampeos, lo cual hace también que sea posible digamos que el Doctor Doom pueda poner gran poder en un turno digamos donde generalmente tú y el oponente tienen que jugar una sola carta, pero acá lo bueno del Doctor Doom es que está fortalecido con Wave, ¿no? Wave en turno 5 Luego en turno 6 puedes lanzar Chihol, Dead y Doctor Doom Y eso la verdad es algo muy Poderoso, o sea, con cuando tiene ese tipo de jugada Es un Snap así, pero Es al tiro viejo, el Snap es Indudablemente que se tiene que hacer porque eh, la verdad el oponente tiene muy poquitas chances de ganar con toda esa cantidad de poder que vas a poner ahí distribuido luego nos vamos con She-Hole que es una carta bastante valiosa en este masito y como les decía gracias a los descuentos que va a haber de coste de energía en turno 5 al no usar más de 3 de energía nada más con Wave pues simplemente She-Hole va a costar 2 de energía con Wave haciendo de que puedas jugarlo digamos con una carta de coste 4 no en este caso que sería un Doctor Doom o un Aero en el turno final porque qué sucede a veces muerte no hay las sinergias a veces no te, no te aparecen los robos como tú quisieras y va a suceder que muerte al final de repente ni te va a servir para jugarla entonces acá es donde viene pues esta combinación de she hulk más otra carta de sea Doctor Doom o sea Aero o inclusive también muerte por coste 4 también puede ser útil pero ahí tú tienes que ver cuál, qué es lo que más te conviene aquí lanzar porque recuerda que todas estas cartitas que tú tienes acá son cartitas que tienen habilidades muy diferentes hay algunas que destacan más por su por su poder bruto que en este caso sea muerte o también por su habilidad como skin como es Aero, como es Doom ¿no? Que no tienen un gran poder pero tienen una gran habilidad Entonces ahí tú tienes que eh, Tener el criterio al usar muchas veces Este mazo y ver cuál es la mejor Decisión que vas a tomar para poder ganar la partida Ahí, finalmente estamos con muerte Muchachos, la reina de la sinergia Aquí, muerte, lo que vas a necesitar Es hacer destrucción, bastante Destrucción, fomentar el caos con mucha Destrucción, tienes acá Killmonger Carnage, Deadlock, que son generalmente Las cartas que provocan la destrucción Yondu también provoca la destrucción para que muerte pueda bajar su coste de energía, aquí lo que te digo que lo, la situación ideal si es que vas a jugar con wave es que muerte pueda pues llegar a, a costar solamente 5 de energía para que cuando lances a wave pues cueste 0 de energía y con eso la juegues muy bien, de, la juegues gratis prácticamente, ahora hay ciertas ubicaciones que te van a va a hacer de que muerte incluso pueda salir por coste 0 sin necesidad que lances a wave ¿verdad? a veces no la robas a wave tampoco, pero hay una ubicación que te pone un montón de piedritas ¿no? A han visto seguramente que te pone cuatro piedras Pasas turno y las piedras se destruyen Bueno ahí prácticamente cada piedra destruida Es un coste de energía menos a muerte También para que salga con todo Y salga prácticamente gratis en turno final Pero bien muchachos ya hemos visto toda la explicación Teórica y ahora sí pasemos a la parte De la destrucción con los gameplays Killing Pues dime que a sacar Killmonger o Deadlock viejo para, para, para Aprovechar bien ese Bucky ahí Ok genial Ya hay juego Nunca había visto un nombre tan... O sea, que se parece bastante a un bot, la verdad, ¿no? Invisible. Puede ser que me venga con la vaina esa de Shuri, ¿no? Y hay que tener cuidado. Por ahorita solamente hacemos esto. Y sabemos que si usa Shuri, ya sabemos qué va a pasar a ella. Electro. Puede ser que sea Shuri todavía. Bien, estamos hasta el momento ganando ahí tranquilo. Voy a tener que hacer la jugada nomás. Tengo que hacer esto acá: quitarle invisible woman. Porque probablemente yo creo que va a ser la, la cosa ahí con. Es probable, ¿eh? No sé por qué, pero me las huelo bastante. Acá puede ser que tire Octula también, sí. Ahí está, perro. Ah, teníamos... ¡Toma, <risa> no, ¡Perro! Ahí está, perro. Ya está, ya listo. Se acabó. Aparentemente esto se acabó, eh. No voy a decir más. Ok, esto por acá. No puedo poner acá la, la squirrel, viejo. Ya, y ahí la tengo a Wave como... Está perfecto todo. Black Cat... Ok, muy bien Ponemos esto por acá Esto por acá Y ahí deberíamos estar bien No debería haber problema, ¿sí o no? Va a poner una América Chávez o algo así Pero aseguramos Aseguramos ¡Toma! <risa> ah, la miércoles, viejo! De modado duro, ¿eh? Ahí está bueno Ahora sí le muevo, viejo, vamos. Pudo haberlo salido, pudo haberlo salido algo, un gigante le pudo haber salido, porque ese mazo generalmente juega esas cosas, eh. Magneto, gigante, seguramente salía algo así. Ok, tenemos hasta ahorita una buena mano, creo. shang abajo, eso me tranquiliza. Me tranquiliza un poco por Morty y por she así que está bien. Pues seguiremos tirando esto por acá. Sentinel, Uy, acá tapa a cualquiera de los dos el, La prio, ¿no? Ay, Camartaj, papá Ya, perfecto Yo tengo la prio acá, y lo genial Es que tenemos al Doctor Doom que va a salir Como quiere acá, más adelante todavía Ya, me hace Snap el perro, eh El perro me hace Snap, yo tengo prioridad Viejo, no me vas a poder detener acá Ya, vamos, en Ablo 2 ya, a ver Con los huevos, con los huevos A ver, ¿qué va a hacer? Bueno, todo depende también de la mansión X, ¿no? Ya, salgo yo primero Agente Coulson Todo depende de lo que me vaya a dar acá, viejo Asmat y Polaris Ok O sea que no, eso no me va, no pinta bien para mí acá, eh. Ya, muy bien, estamos, estamos todavía, tenemos esperanzas acá. Uy. Lo bueno es que tenemos todo lo que necesitamos. Espérate. Si tiro Wave acá. Luego tiro Doctor Doom. Dejo dos y al medio podría. Claro, podría tratar de jugar más con mis posibilidades. Vamos a hacer esto acá, sí. Vine a hacer acto de presencia, Di Máximo. Muy buenas noches, ¿cómo va todo, viejo? ¡Let's go, perro! Ya, jugó a la izquierda. ¿Darjo? Ok, muchas gracias, Di Máximo. Muy amable, viejo. Muchas gracias, muchas gracias, señor. Devil Dino. Tiene lo suficiente para poder ganarme acá. Si tira Darjo, me va a ganar. Espérate. Ya Entonces Hacemos esto por acá Y hacemos Pujale una chica ahí Podríamos ganar ahí Todo depende de que no tenga Doctor Doom Nada más Pero si no lo tiene Si no lo tiene Y, pro y probablemente va a jugar al medio eh. Viejo Es un puntito Es un cubito Vamos. Sale la ganada o sale la perdida. Vamos a Aero por favor. ¡Toma, perro! Por joder, nomás usar Aero, nomás viejo. ¡Oh, lo miergo, ¡Toma, Jessica! Storm. Bueno, al menos le puse algo grande ahí. El problema es que nos quedamos sin. Ah, viejo. Nos quedamos sin poder jugar nada ahora. Nexus. Ah, buena noticia. Buena noticia. Acá se va a morir el Sunspot. Buena noticia. Vamos a tirar acá. Nap. Vale la pena más Sabu. Sí, Sabu te abre más posibilidades. Mejor que un Modo probablemente. Sí, sí, sí. Sí, hasta Silver Surfer te diría, eh. Que, que está mejor que Modo, viejo. Más solvente. Ya A ver, acá tiramos el perro este De Killmonger nada más Nada más que lanzar Ya, muy bien Ah, la miércoles Todo el maldito control Ahí Si no, tiene, si no tengo wave acá se complica La partida un montón, eh no se no afende. Ah, de verdad. Uy. Doctor Doom. Pero ¿por qué? Te, que va a tirar un profesor este. Ya me frega. A ver, hagamos esto, pues porque no. O lo otro es pasar, es pasar nada más. Pasar y tirarle todo al final. Si es que me deja, si, si me pone Profesor X, ya me gana. Ya, pues acá su Lizard se da menos 4. Capitana Marvel, si nosotros tenemos tanto poder, ¿ponemos cuánto en total? Estamos poniendo 11, 19, ¿verdad? Llegamos a 23. Él está en 10 ahorita. O sea, son 13 de poder. No creo que pueda. Pero vamos a ver. Vamos a jugar. No tiene Shang-Chi acá, no funciona tampoco. ves shang Shans-Chi acá no funciona. Toma, perro. Toma, toma. Más alto, más lejos, más no hace nada. Ahí estamos. Muy bien. Pareció una partida media perdida, ¿no? Pero es dependiendo de lo que te guste. Si ¿eh? de dentro de me juega aquí, monger. Así es, pues, por eso es que lo detesto, ese huevo. Oye, espérate. Ah, no, pero este de acá no me va a dar nada. Eh, Pero igual vamos a ponerlo acá para comidita de carne, de repente. A ver, señor. Shh. A ver, señor. Shh. Ya, eso está genial. Acá... Esto está bueno. Acá estamos para alimentar un poquito a muerte, eh. La idea es que muerte salga por cero, viejo. Y con ese combo suficiente. Yo cuando tanto que hablan de ego, ego es igual a Snap, yo no, no me creo esa vaina, viejo. A mí cuando, cuando me he enfrentado, con, o sea, cuando me ha tocado ego, hasta que la estupidez esa me ha jugado muy malo. Y me juega así, o sea, de cada 10 partidas, 9 me juega mal. Una nomás es que me ha jugado God de vez en cuando, pero una de 9. Demasiado. Ok, estamos acá para tirarlo todo Ya ah, el problema es que yo tengo la prio acá, ¿verdad? Bueno, no es el problema En realidad está bien Porque si tuviese un Cosmo y él tuviese la prio Estaría en problema yo ahorita Así que estuvo bueno hacer eso lo bueno es que Lemuria te extiende la Prio. Eso es lo bueno de la, de la ubicación Lemuria. Te va a extender la prioridad. O sea, como bien te puede extender. Como bien también te puede extender la no prioridad. ¿no? Y eso también puede perjudicar bastante. ¿no? A ver. Ya. Hemos destruido eso Destruimos ahora la, las ratitas Ya, ese bishop se va a mamar bastante Pero Si sale wave acá, ganamos creo Si sale, perdón Si sale, entonces tenemos para robar una más ¿No? Entonces te lo regalo Si quieres No el mazo es jugable sin wave, no, no, no lo wave es la que hace que el, que el combo sádico sea posible en turno final sin wave, no, no haces eso o sea, sucede que, con, que cuando tú pones a wave, cuando activas la habilidad de wave, puedes jugar She-Hulk, doctor doom y muerte a la vez eso es una cosa muy increíble que solamente wave lo puede hacer no hay otra no hay nada más que pueda hacer eso entonces, está difícil que lo puedas reemplazar ya, él va a poder jugar dos cartas ¿sí o no 246. Toma tú esa cartita. Ya, ahí le estoy dejando. Yo tengo a Doctor Duma acá. Mira, ve, salió. Mira, mira, mira. Tú vas a presenciar ahorita algo, viejo. Vas a presenciar algo hermoso ahorita tú. Vas a presenciar algo hermoso. Nada más. Nada más. Mira, ve. Él solamente puede jugar dos cartas. Y yo puedo jugar tres. Y si puede jugar dos es porque está utilizando ser acá. Pero si no, si no hubiese sacado 0... Hubiese podido haber jugado una sola carta... yo hubiese jugado 3 sin problema... Mira, mira, mira... Wave solamente puede hacer esto... Dead por cero Ahí está... Doctor Doom por 4... Y she por 2... Esa es el, la sinergia que uno gana cuando hace eso... Es por fin que me sale la sinergia completa acá... Menos mal... Ya está... Ya, ahí vamos... Tenemos buena cantidad de poder... Estamos solventes ahí como para poder hacer una... Una buena cantidad de poder en las tres ubicaciones... Así que vamos bien. ¿Me parece que ya la tienda, muchachos, o no? Black Ball. Ya. ¿Y qué más ha lanzado ahí? Encantres, ya. Perfecto. Tenemos la izquierda para ganarla sin ningún problema. Sale Doom. Y sale la chica acá. ¡Toma, perro! ¿Ya ven? Si no tienes a Wave acá, no vas a poder hacer eso. Tienes que tenerla. ¡Victoria! ¡Victoria! Acá se puede ganar con Killmonger, ¿no? Ok, nos va... Mm. La única forma de impedir que... Nebula... Uy, Killmonger, serías Dios acá si sales, viejo. Serías dios si sales, Killmonger. Hoy oh, débil, abajo, bien. Serías dios si sales, viejo. Yo ¿eh? nada más te digo, ¿eh? Te digo si sales. Va, vamos, una carta vamos a robar encima. Killmonger, Killmonger, tienes que salir, perro. No salió. No salió este perro, viejo. No salió este perro. Tenemos que seguir teniendo fe que va a salir, viejo. Vamos. Eh, no, no sería buena compra. O sea, ¿qué es lo que te falta a ti? ¿Te falta solamente Cam o qué cosa te falta acá? La que ahora los va a reventar. Ah, mira. eh. Uy, no da ganas de, no da ganas de jugarle eso. eh. Olimpia roba dos cartas. Ay, pero es que no da ganas de jugarle eso, man. Todo es... Todo es coste 1, ¿no? Es que tengo wave, tengo todo acá Uy, tengo para hacer un super combo, man A mí me conviene, creo Kill God ahorita Kill God, viejo, con todo, Kill God Si no lanza su carta de coste 6, se friega, eh oh snap. ¡Oh, snap! Por si acaso lo pongo al skin, el Killmonger No vaya a ser que tenga Cosmo o algo al medio a la derecha Hay que tener cuidado Solo gang es Bitbad Sí, es que depende de si lo quieres utilizar. No, por eso te digo: Tienes Thanos, tienes Galactus. Que inmediatamente los puedes, puedes hacerte un mazo con ellos. Bien. Uy, Psylocke. Bueno, Killmonger es God. Toma, perro. Mira, mira, mira esa muerte. Mira esa muerte. Mira esa muerte. Ya ni siquiera necesita wave, viejo. He destruido 11 cosas acá. Aún. Y acá solamente es nuestra queridísima Wave. Y pues si sale el pata este de Doom. Pues a buena hora. Pues que la cosa está demasiado buena la verdad para no. Ya. A la miércoles. se mamut. Se mamut. Eso quiere decir que puede tirar... Espérate, tiró Magneto por... No la tiró la balsa. No tiró la balsa. No tiró la balsa. O sea, puedo, puedo hacer esto acá. Y puedo tirar Shihole en este lado por si quiere, por si es gigante. Por si en caso es gigante, hago eso. Dejo 20 de poder a la izquierda. El Shanchi no le va a servir. Ya, hasta ahí estamos bien. Sí, era una, era una idea también tirar Wave y Muerte. No estaba mal eso. Solamente que el tema es que si te saca un Doctor Doom, igual me ganaba, creo. Yo tenía 18, llegaba a 20, ponte, ¿no? Igual me podía haber ganado. Yo no saqué Doctor Doom acá, por ejemplo. Ya, ok, vamos a hacer esta jugada entonces. Ok, jugó una carta. Thanos, ya está. Listo, lo arrastramos. Sale Dead. Sale She-Hulk. Fuman su puchito, viejo. Toman su traguito. ¡Y ganamos la partida! Victoria. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Estamos bien o no? Ya, tenemos también a, las, a, tenemos a la ardilla. Para poner un puntito más. Lo bueno es que el espe, el santo salió a la izquierda. Eso es bueno. Él puede tener Jeff acá, pero no le va a ganar a un Doctor Doom. Ya, qué bonito viejo. Tenemos encantres también. Rock Slide. El tema es que nosotros tenemos la prioridad. Ese es lo malo. Mm. De todas maneras... Voy a tener que cambiar la estrategia acá, nada más. Ay, el problema es que el Squirrel, igual a la ardilla, se va a ir. Se va a regresar. Qué problema esto. Bueno, ya vamos a hacer esto nomás, porque no hay de otra. Hay que anular al menos el combo ahí. Iron Lad. Otro que tiene Iron Lad ya. ¿Qué cosa tiene ahí? No te pase ya, pero oye. De le sale op la cosa también viejo justo robo doctor Duma y el perro viejo ya pero acá los doctor lo la parte buena pero es que aún así no sé si se puede ganar eh ya si yo hago esto acá y hago esto acá es que si él tiene a Jeff me va a ganar Tengo muerte, ¿no? El problema es que muerte... Le, le faltaba una... Una muerte más. Una destrucción más para que pueda... ¡Ta madre! Me va a ganar por un poquito, viejo. Tiene Doom acá y debe tener Jeff. Pero a ver, tiene que saltar Jeff ahorita. Porque no lo puede sacar después Jeff, ¿verdad? Wave medio. No tiene, cómo, no tiene cómo hacer nada, supuestamente, ¿no? 18 puntos. Ya, a la verga, vamos. Di Máximo, cuídate, muchas gracias, viejo. Uy, débil ya. A ver, ¿tiene o no tiene los huevos, viejo? ¿Tiene o no tiene los huevos? Vamos a ver Se retiró, man Se retiró, no quiso seguir Se retiró, viejo bien muchachos yo que no soy un usuario de destrucción yo que no estoy muy acostumbrado a jugar de mazos de destrucción la verdad este mazo me ha encantado demasiado es un mazo muy lindo la verdad aparte que pues evoca igual las nostalgias de muchas cartas antiguas que no se están usando tanto pero ahora con este masito pues en este metajuego sobre todo está brillando bastante bien está lográndolo muy bien la verdad me he ganado 4 cubos con este masito también es muy bonito es un masito eh, como les digo que tiene muy bonita sinergia pero también depende un poco de los robos iniciales. ¿no? que te puedan salir las cartas de coste bajo para que con eso puedas jugar con todas las destrucciones y luego pues lanzar wave y que comience la fiesta para turno final, últimamente también he visto que ha habido un despliegue bastante grande también en este metajuego con mazos de dark Darkhawk y mazos de cera también, no están jugando muchas cartas pequeñitas generalmente en turno final ya que es donde wave entra bastante bien para poder hacer que solamente puedan jugar como máximo dos cartitas, recuerda que en el mazo de dark Darkhawk tienen al Sabu y Sabu pues como cera también va a ser que las cartas en vez de coste 4 cuesten 3 en el turno final luego de haber activado la habilidad de wave y así pues solamente se puedan jugar dos cartas como máximo pero tú pues vas a tener cartas más fuertes tú vas a tener cartas como shihol muerte incluso aero para poder trasladar alguna de esas cartitas a otra ubicación o sea lo genial es que acá hay juego para poder, o hay formas digamos estratégicas para poder vencer todos esos obstáculos. Pero ya sabes, cualquier duda o consulta la puedes dejar aquí en los comentarios. Recuerda también que estoy haciendo de lunes a viernes transmisiones en vivo en la plataforma morada, el enlace también se encuentra en la descripción de este video. Así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti.